¿Qué pasa chicos y chicas? Hoy estamos en un nuevo vídeo más para el canal de Brian Danich Hoy os traigo un vídeo un poco más especial de lo normal Hoy os traigo un vídeo diferente, ya que estamos cansados de siempre subir lo mismo, ¿no? Siempre subo Fortnite y Fortnite y ni siquiera estoy jugando al Fortnite ya, me está hasta aburriendo Así que os voy a traer algo diferente Si se escuchan los ruidos de... si se escuchan los coches de fondo Perdonadme mucho, pero es que si cierro la ventana se me ve verde Entonces, lo tengo que dejar así, ¿vale? Espero que no se escuchen mucho los coches, no creo que... Me interrumpa tanto, pero bueno, eso espero A ver chicos, hoy os voy a traer el vídeo de cómo me he sentido en la ESO Mi experiencia en toda la ESO Ahora mismo, actualmente estoy en cuarto de la ESO Por la mitad, bueno, casi en la mitad Ni siquiera hemos terminado el primer trimestre Pero eh, más o menos van por los mismos tiros que tercero la ESO Básicamente, es casi lo mismo, solo que un pelín diferente Solo cambia casi nada, es que cambia... Absolutamente nada, solo una asignatura o dos como mucho pero ya está, ¿vale? Es lo mismo Y bueno, os voy explicando poco a poco Seguramente la mayoría de gente que esté viendo este vídeo viene de sexto de primaria Si es que este vídeo se hace viral y YouTube lo recomienda eh, Eso espero, por favor, YouTube, perdonadme Bien, como decía, eh, eh, actualmente estoy en cuarto de la ESO Y la gente de que esté viendo este vídeo seguramente sean casi todos de sexto de primaria que vayan a pasar a la ESO, o estén primero o segundo, expresando la eso, ¿no? Vale, os voy a contar mi experiencia desde el principio. Estamos en sexto de primaria y vamos a pasar a primero de la ESO. ¿Es diferente? ¿Hay cambios? Eh, la verdad, no se preocupen tanto, no le tengan miedo a la ESO. Es verdad que es diferente. Como decía, esos ruidos son los que molestan, ¿vale? A ver, como iba diciendo, es diferente, ¿vale? Es diferente... Pero eh, tampoco tanto No es como bachillerato, ¿eh? ahí sí que cambia bastante la cosa Y en la universidad y la selectividad ya ni de cuánto Pero a ver, vamos pa paso a paso Paso a paso porque hay mucho, mucho que contar Este vídeo puede que se haga largo, pero largo, largo Intentaré hacerlo lo más corto posible, lo más resumido y lo más claro, ¿vale? Bien, estamos en sexto de primaria Pasamos a primero de eso ¿Qué asignatura nos vamos a encontrar? Bien, pues nos vamos a encontrar estas asignaturas en primero de la ESO Geografía e historia, la típica de siempre Matemáticas, prácticas comunicativas y creativas ¿Qué, qué es eso? Pues básicamente es una estupidez, vale, casi todos vais a probar eh, Lo que a mí me tocó un profesor, un poco eh, castañón, pero no pasa nada Que vais a probar sí o sí, prácticas comunicativas, es algo como de plástica rara y como mucha práctica, ¿no? Como obras de teatro, eh, mucha decoración, cosas de esas, es muy simple, ¿vale? muy fácil. Biología y geología, para mí fue la asignatura más difícil de primero de la ESO, pero se me da un poco mal, la verdad. Pero bueno, lo, lo típico, ¿no? En el colegio de ayudas naturales que es lo mismo. Inglés, eh, inglés de toda la vida, es bastante, en primero de la ESO, bastante sencillo. Educación física, eh, vais a probar, sí si o sí. Por favor, la gente que suspenda educación física, por favor, que solamente es... Correr un poquito, ya está, por favor O sea, no es, no es para tanto Biología y geología como antes Tecnología, chicos, tecnología Es una asignatura que a mí me gustó Me tocó un profe muy molón Pero que a mitad de curso se enfermó Y eh, no pudimos dar tanto la asignatura Pero aún así me moló muchísimo Había trabajos, es verdad Y es un poco teórico Pero eh, A mí me moló porque hay, los trabajos están guays En verdad, pero... La parte teórica de qué es, no sé, ahora mismo no recuerdo nada de tecnología Porque no, no cogí tecnología para segundo, creo No recuerdo nada de tecnología en verdad, pero bueno Da igual, sigamos Lengua y tutoría tutoría es básicamente, hablas con tu profesor en una clase, no hacen absolutamente nada Y, eh, pues nada, te lo pasas guay en verdad, porque puedes contarle tu vida al profesor, o sea, básicamente eh, Sobre todo en la tutoría lo que se habla es de cómo puedes mejorar el centro, ¿vale? Alemán, vale, aquí hablamos de una cosa Estaba francés o alemán En mi caso, ¿vale? En mi centro En vuestro centro puede ser diferente, pero en mi centro Estaba francés y alemán, yo cogí alemán Porque creo que tiene más salida Y bueno, es difícil de alemán Un poco más que francés, creo Creo, porque yo Di francés en el colegio y creo que es un pelín Más complicado, pero un pelín solo Tampoco se pasen porque Estáis empezando un nuevo idioma y es normal Que les cueste tanto, en este caso Yo alemán Mira, os voy a enseñar mis notas directamente, vale Os voy a enseñar mis notas A ver, no, esto es para atrás Perdón, voy a censurar un momento Mi DNI que está arriba Vale Primera educación secundaria Vale, estas fueron mis notas, chicos Estas fueron mis notas Biología, un 6 Educación física, un 9 Práctica visual y audiovisual Que es prácticas comunicativas, un 6 Geografía, un 9 Vale, os cuento una cosa, geografía me encanta, ¿vale? Me encanta Geografía es algo que me flipa mucho, pero en primero la ESO y en segundo Me tocaron unos profesores, bueno, buenísimos, ¿vale? Una profesora De verdad, me encantaba, ojalá poder llegar este vídeo a esa profesora eh, Lo voy a decir el nombre, María del Mar, ¿vale? Eres buenísima Para mí, de las mejores profesoras que ha habido en todo el instituto Y lo digo por tu forma de explicar, de verdad, es muy buena Y mira, hemos sacado un 9, ¿vale? O sea... Buenísimo. Lengua castellana un 8. La lengua en primera de ESO es bastante fácil, ¿vale? Muy, muy fácil en primera de la ESO. Matemáticas un 7. Lo mismo, matemáticas en primero de ESO es mucho más fácil. Prácticas comunicativas. Ah, no, aquí me equivoqué. Esto es plástica. Esto es plástica. O saqué sea, un 6 en plástica. A mí la plástica se me ha fatal y me la he quitado. Aunque creo que tengo que ir a bachiller de artes, pero creo que me voy a arrepentir. Así que voy a ir a bachiller de sociales. No lo sé, la verdad, no lo sé todavía, pero eso más adelante. Vamos a hablar poco a poco. Luego en inglés saqué un 6, no, un 7 En religión un 10, es religión, no es religión, chavales, o sea, es fácil Vale, alemán un 5 Os voy a decir una cosa, les he dicho que es fácil, y es fácil Pero a mí me tocó una profesora que es jodida, pero muy jodida, ¿vale? Es muy jodida y me hizo sacar un 5 Mucha gente dice, los profesores no tienen nada que ver <risa> No tienen nada que ver, no, que va, para nada Sí que tienen que ver, obviamente Y más sobre todo en temas de arte y eso Que los profesores puntúan como le den las ganas, pero Bueno Y tecnología un 9, ¿vale? Tecnología un 9, pues está bien Está bien, tecnología un 9, bastante fácil Pero eh, alemán un 5 Flojo, la verdad, pero poco para profesora, básicamente Segundo de la ESO Aquí ya cambia mucho, mucho el panorama Aquí en segundo de la ESO os vamos a complicar un poquito la vida Porque entra nuestro amigo Física Química eh, Os voy a decir una cosa, Física Química es una asignatura bastante eh, completa ¿Compleja que diga? ¿Compleja? Es bastante compleja, bastante complicada Respecto a las demás, pero se puede probar A mí me tocó en segundo de la ESO profesor jodido de narices el tercero de ESO me tocó uno también, que es jodido, pero es mucho mejor que el segundo, así que... Eh, bueno, el de segundo de la ESO es el más complicado para mí. Así que educación física sacamos un 8, bastante baja la nota porque yo solo sacar 9 y 10, pero... Física química, un 5, ¿vale? Un 5. No sé qué asignaturas podríamos cambiar, no me acuerdo, pero creo que podríamos cambiar. Eh, la tecnología no creo que... No, la tecnología no se ha cambiado. Alemán, nada, religión, nada... Inglés, prácticas comunicativas, música, vale. Aquí entra música, ¿vale? Era música o cultura clásica, que no, si no me equivoco, ¿vale? Yo cogí música porque a mí la música me encanta, así que cogí música. Y física y química era obligatoria en segundo de eso, sí, vale. Física y química un 5, geografía un 8, lengua un 6, matemáticas un 6. Bastante baja. Aquí, segundo de eso, como os he dicho, baja... Esto sube bastante el nivel, ¿vale? Es otro mundo, ya según la ESO, es como más complicado. Y tercero, mucho más. Pero cuarto, ahora os lo explicaré. Música, un 10. Ah, no. Sí, sí. Música, un 10. Vale, es que a mí música me encanta, como ya he dicho. Prácticas comunicativas, un 7. Aquí, como os, eh, os dais cuenta, me he quitado plástica por una asignatura que no recuerdo muy bien. ¿Por cuál? No sé si era música por plástica y... No recuerdo, no, no igual. Eh, sé que os, os puede elegir plástica, música, cultura clásica, no sé si era un tercero la eso. No lo recuerdo muy bien... Ugh, ¡Qué asco, tío! No puedo.. No puedo decirlo porque creo que estaría mintiendo. No me acuerdo muy bien, tío. No me acuerdo. Inglés un 6. Religión un 6. Ah, claro, pero ¿sabéis por qué he sacado un 6 en religión? Porque no hice nada en clase, ¿vale? O sea, me lo pasé durmiendo. Eh, no hagáis eso. Bajáis mucho la nata. Eh, alemán un 5. Como ya he, he dicho, el alemán... El alemán, eh, la profesora... Tecnología, un 6 eh, La de tecnología, como el profesor se formó vino otro y... Eh, era bastante malo, pero bueno Pero muy malo, ¿vale? No explicaba una mierda Tercero era eso, otro mundo, otro mundo, otro mundo Otro mundo ¿Vale? Esto es otro mundo Y... chungo Un pelín las aprobé todas, o sea yo suelo aprobar todas siempre, pero con baja nota algunas, ¿vale? A ver, a ver, si no recuerdo mal había cultura clásica, eh, aquí cogía empresariales, si no me equivoco, aquí empresariales, vale, pues yo cogí empresariales, estaba plástica, yo música sí lo cogí, es que no recuerdo muy bien, ciudadanía, Uf, la de ciudadanía no me gusta nada, eh. aquí en tercero de la ESO había física y química Exacto, sí, había física y química obligatoria También en tercero de la ESO Bueno, es que no es que Aquí no me salen las asignaturas que podía elegir o no La verdad, me da rabia Pero bueno, biología y geología En tercero de la ESO Os voy a decir la verdad Os voy a decir la verdad, voy a ser sincero Es difícil Un pelín, ¿vale? Es un pelín difícil Aunque haya sacado un 7, que no sé ni por qué Creo que fue por los trabajos, no lo sé Pero saqué un 7 pero es muy complicado, ¿vale? Sobre todo en la cuarentena, yo hice los deberes en la cuarentena, en biología era imposible Es un pelín difícil de estudiar porque son muchas partes de células, cosas que no interesan en nuestra vida Pero bueno, ahí están, ¿no? Educación física 9 y ciudadanía Vale, ¿qué es esto de ciudadanía? Ciudadanía y derechos humanos eh, es hablar sobre todo de la política, ¿vale? Hablar de política, de... Eh, de partidos políticos, básicamente, de Bot, de PP, del PSOE, de todos los que hayan detrás Vale, y vamos a hablar mucho sobre derechos humanos Bien, ¿es difícil? No, no es difícil Hay que estudiar, me tocó un profesor que es un poco aburrido, pero bueno, por lo menos se explicaba bien que lo es importante Era aburrido, pero explicaba bien y, bueno, te podías entrar en clase, básicamente eh, aprobé, la aprobé con una nota bastante más alta de lo que pensaba, un 7, así que bien. Solamente hay que empollar un poquito ahí, poner codos, pero no mucho, tampoco se crean que es como historia o algo... No, no, tampoco tanto. Física y química. La madre física y química, que saqué un 5, yo me esperaba más, me esperaba un 6, un 7 porque hice en un examen un 9, así que no sé, pero por, saqué un 5 por la cara. Pero bueno, mi profesor de física y química, eh, Aurelio, es bastante bueno. En mi opinión, mucha gente, hay mucho hate por ahí De que es malo, pero no, no, no, no. Es bueno, vale Es bueno Geografía e historia Uff, aquí me tocó una profesora Complicada Complicada, es muy buena profesora Pero es complicada Porque mete mucha, mucha caña vale, Mucha caña en el tema Bueno, que me da mucha caña, básicamente Empresariales, bueno, aquí me tocó un profesor que era un pasota, así que nada, olvidémoslo Empresariales, es una asignatura que creo, porque no hemos dado nada, en verdad Creo que en empresariales eh, es como, casi como economía, pero Hablamos de empresas, de qué es un empresario, de... Es que no lo sé, es que no hemos dado nada en empresariales, no puedo decirlo, siento muchísimo, si queréis informaros que alguien lo diga por los comentarios que es empresarial el que lo haya dado, ¿vale? Por favor, que lo ponga en los comentarios cualquier duda o cualquier cosa que me haya saltado Ponerlo todos los comentarios Y ya que estoy hablando de comentarios Ya que vais a los comentarios, suscríbanse a mi canal, por favor, que es gratis Y si solo es un botón, que a los 5.000 suscriptores eh, Voy a subir un videoclip, ¿vale? Un videoclip que va a estar molado. Por favor, eh, quiero llegar a los 5.000 suscriptores Esto es mucho trabajo, ¿vale? Subir vídeos así cuesta mucho trabajo Pero bueno, a ver, lengua un 6, ya estamos en tercero a eso, ¿eh? Recordad que estamos en un nivel ya casi saliendo del instituto. Lengua, un 6. Eh, la lengua en tercero a eso es complicada, ¿eh? Y en cuarto ya más aún. Pero lengua es una asignatura que no se me da bastante bien, sobre todo el tema de sintaxis y sintasmas y. No, no me gusta nada. Vale, no me gusta nada, no me entero de nada. Pero bueno. Matemáticas, orientadas a las académicas. Aquí está una cosa. Importante que mucha gente se puede equivocar o no Académicas o aplicadas ¿Qué diferencia hay? Las aplicadas son las fáciles, las académicas son fáciles O las difíciles eh, No os rayéis la cabeza Ninguna de las dos es más fácil ¿Vale? Ninguna de las dos es más fácil Solo que en la académica se da Cosas de matemáticas un poco más complejas No es que sea más difícil Sino que se rellena un poco de más contenido ¿Vale? Un, como que meten más cosas ¿Vale? ¿Por qué? Porque te preparan para bachillerato Si tú te pones en académicas Estás yendo a bachillerato Y os recomiendo hacerse bachillerato Porque si no se si hace bachillerato no tenéis salida Básicamente, un ciclo medio es bastante pobre Y no vais a cobrar una mierda es que Hay que ser sincero. Vale, bachillerato eh, Académicas, aplicada, ciclo medio Ahí lo dejo Yo cogí académicas porque he creído bachillerato ¿A cual no lo sé todavía Música, un 9 Música simplemente... Es bastante sencillo, cosas rítmicas, tal, pruebas prácticas y teoría muy poca, la verdad Inglés un 6, inglés aquí en tercero a ESO y cuarto se pone bastante más complicado Me tocaron unos profesores que no me puedo quejar de ellos, la verdad, a mí me han gustado todos los profesores que he tenido de inglés El de este año, en este caso el de cuarto a la ESO, es verdad que a veces me molesta, pero... Es bueno, explicando es bastante bueno, que lo que realmente importa es que explique bien y ya está Que se preocupe por sus alumnos, es lo único que importa Realmente, si se iba bien contigo o no, sí, a lo mejor afecta un poquillo y tal, pero no mucho tampoco Religión un 6, que vuelvo a pasarte todo, ¿no? Ah no, religión un 8, inglés saqué un 6, perdón, y en alemán saqué un 9 Os voy a decir aquí una cosa, ¿recordáis que me tocó una profesora de alemán muy jodida? Te saqué un 5 y un 5. Bien, en tercer de eso, que se supone que es más difícil, un 9, venga. ¿Por qué? Porque cambió la profesora. Así que imaginaos la importancia que tiene eh, el cambio de profesor, de verdad. Es muy importante saber qué profesor tienes. Y por dónde estudiar y por dónde no. Eh, os recomiendo una cosa que no lo mencioné antes, es que elegir vuestras asignaturas que os dé mejor, ¿vale? Eh, no vayáis a una asignatura que no os guste porque vuestro amigo va a ir no, no, no, no puede mezclarse las clases hasta aun teniendo las asignaturas diferentes pero os voy a decir una cosa os recomiendo muchísimo tirar por las asignaturas que a ustedes les gusta que se sientan cómodos y que saben que va a sacar buena nota así os preocupéis menos en esas asignaturas y tenéis que estudiar en las más importantes como lengua, matemáticas, lo que sea Vale, estudiar lo más importante y las cosas que os deje elegir eh, lo hacen fácil porque es lo que les gusta, ¿no? A mí me gusta música y yo nunca he estudiado música en mi vida, nunca, y siempre saco sobresaliente En este caso hay gente de mi clase que da plástica, que hace plástica, hace unos dibujos de lujo, o sea, son buenísimos dibujando Y en plástica sacan 9 y 10 sin estudiar, es bastante sencillo, ¿vale? Si sí, os da bien, claro pues bueno, una vez dicho esto, vamos a cuarto de la ESO Que aquí no tengo notas, porque todavía no terminamos la cuarto de la ESO Bien, esto es mi horario de cuarto de la ESO, ¿vale? Latín ¿Por qué tengo latín en cuarto de la ESO? Bien, en cuarto de la ESO hay un problema Tenemos que elegir sí o sí Estas dos, eh, ¿cómo se dice? Dos ramas, ¿vale? Ciencias o letras Aquí hay mucho... Mucho jaleo entre los alumnos, porque no sabemos cuál elegir Y yo, sinceramente, todavía tengo dudas La verdad, tengo dudas de si me arrepiento de coger letras o no Pero creo que no me arrepiento para nada Mucha gente dice que coger letras es para tontos Para nada, o sea, olvidar eso, quitaros todo de la cabeza Igual, a lo mejor, cogéis ciencias y luego vais a un bachillerato de artes Quién sabe pero que bachillerato de Artes, aún así, bachillerato de arte es lo mismo que bachillerato de Sociales y es lo mismo que bachillerato de Ciencias. Es lo mismo, ¿vale? Y que Humanidades también y que Tecnológicos también. Es lo mismo. Lo que cada uno tiene sus asignaturas diferentes y cada uno se va por las ramas que más le dé la gana. Porque así se te va a dar mejor ese bachiller. Es muy importante saber qué bachiller elegir porque si se te da mejor, puedes sacar mejores notas y vas a tener una mejor salida. Es verdad que en el bachillerato de ciencias tienes más salidas técnicas, en plan médico, científico, medicina, todo ese tema, ¿vale? Psicología también. Bueno, pues todo ese tema es ciencias, ¿vale? Eh, eh, bueno, vamos a hablar de eso luego, porque estamos primero en cuarto de la ESO y ahora hablamos de bachillerato, ¿vale? Latín, a ver, latín. Latín, eh, yo cogí letras, ¿vale? Ciencias tiene física, química y biología... Yo cogí letras que es latín y economía, vale, latín es bastante fácil, el primer año que estamos estudiando latín se te va a dar súper fácil, vale A mí me tocó un profesor jovencito nuevo y de momento pues va bastante bien Inglés, se complica la cosa, se complica la cosa en inglés, cuarto la eso, pero se puede aprobar todavía, vale Es una asignatura en la que siempre he aprobado por los pelos, siempre raspando pero es una asignatura que me toca un pelín las narices porque no se me dan bien los idiomas, al igual que la plástica, pero ahí estamos. Lengua, castellana, más de lo mismo que el inglés, eso es lo mismo, básicamente. Lo mismo de sintagmas y todo ese tema que a mí me enrolla muchísimo. Música, me encanta, es una asignatura que siempre en la que creo que voy a sacar sobresaliente. Y os voy a decir una cosa, música es una asignatura en la que el profesor es mi favorito en todos los años. Me ha tocado el mismo profesor en los tres años y de verdad no me arrepiento para nada tener ese profesor. Es un muy buen profesor de música y para mí de los mejores de todo el centro, ¿vale? Igual que el de economía, economía. No os creáis que economía es chunguísimo porque no lo es, no lo es. Solamente hay que poner un pelín de codos, solo, un poco. ¿eh? Tampoco se piensen que vamos a, a sacar aquí muchos codos. Es como ciudadanía, básicamente, pero no, nada que ver, ¿vale? La asignatura, solo digo... El, el tiempo de estudiar, básicamente, ¿no? Economía. Es como... Al principio vais a dar cosas de... Cómo llevar una empresa, dónde crearías una empresa... Cómo organizar el sueldo de los trabajadores... Eh, si pagar media jornada completa... Depende de todo eso, ¿no? Pero eh, vais a dar cosas que son bastante útiles en un futuro. ¿Por qué? Porque a lo mejor en un futuro, quién sabe... A lo mejor tienes una empresa... Y a mí me encantaría tener eh, algo de idea de economía, ¿no? No voy a estar pagando yo a un trabajador ahí Para que luego me esté estafando no o sea Algo así, ¿vale? Para que lo entendáis, básicamente Aquí, matemáticas académicas Vuelvo a elegir las académicas porque quiero ir a bachillerato Religión católica Nada, una tontería totalmente Alemán Se me está haciendo el cambio de profesor otra vez Pero en este caso Ha sido también una muy buena profesora de alemán actualmente Bastante buena aunque los exámenes es un poco, es un poco cabrona, pero bueno, es, es bastante buena a ver, al igual que el de economía, el de economía es, para mí, de los mejores profesores del centro Al igual que el de música, pero los exámenes, es que los exámenes te buscan cualquier fallo, tío Es que no entiendo, si sabes que no entiendes, ¿por qué cualquier fallo que tengas, o sea, solo una palabra o dos Ya te quita casi todo el ejercicio, ya, sé que, a ver, sé que es un error, lo sé, pero es que, joder Piensa un poco en el alumno, ha estado estudiando, se lo sabía lo que hago se ha equivocado un poco en una cosa Ponle medio punto al ejercicio por lo menos, no todo, tío Pero bueno, es lo que hay eh, Inglés, lo dije antes, geografía e historia Bueno, aquí os voy a decir una cosa Geografía e historia En cuarto de la ESO me ha tocado un profesor Bueno, el de tercero de la ESO también, pero eh, No digo que el profesor sea malo no digo, que esté, no digo que el profesor sea malo, pero es que lo siento mucho, pero tus clases son muy aburridas Pero muy aburridas Se pone a hablar, a hablar, a hablar, a hablar Y no se da cuenta que llevamos seis horas sentados en una maldita clase Escuchando profesores Y el tío se pone a hablar toda la hora y es imposible Hacerle caso una hora entera hablando a un profesor es imposible En algún momento te vas a despistar y no vas a escuchar una mierda y te vas a perder Es imposible, bro Tío, tienes que hacer las clases más divertidas Solo eso Lo bueno de este profesor es que pone apuntes que van a caer en el examen Pone que es el régimen, que es no sé qué, que no sé cuánto Casi todo o todo lo que va a poner en las libretas va a caer en el examen Aunque tampoco es tan bueno A la vez sí, porque sabes que va a caer eso Pero es que pone mucha cantidad, mucha cantidad para estudiar Hay que poner mucho, mucho, mucho codo en geografía ¿eh? Latín, ya lo dije, inglés Geografía e Historia de Canarias. Bueno, yo soy de Canarias. Ustedes seguramente no tendréis esta asignatura si soy de la península o qué. Pero bueno, es una asignatura que no tiene examen, así que fácil. De Canarias. O sea, es lo mismo que geografía, pero de Canarias. Educación física, pues me la paso por el pip. Saqué un 10. Eh, tutoría, pues más de lo mismo que ya lo dije. Y ya está, ¿no? No me queda nada. No. Pues chicos, a ver, que no se preocupen. No se preocupen. No se preocupen en estos casos, ¿vale? De ir a, a la ESO, porque no es difícil. Pero lo más complicado es tercero, la vez y cuarto la ESO, ¿vale? El primero y segundo es bastante fácil. Es como primaria, básicamente. Un pelín más complicado, un pelín más complicado. Hasta llegar a tercero y cuarto, que es un poco un salto más. Pero tampoco se flipen porque no va a costar tanto. Es verdad que yo suelo estudiar, pero tampoco os creéis que yo me pongo a estudiar todos los días. O sea. Os lo recomiendo, os recomiendo estudiar todos los días. Si sois capaces de poder estudiar todos los días un poquito de cada asignatura, hacerlo. Yo no soy capaz, no sé por qué, no estoy acostumbrado a eso, pero en bachillerato os vais a tener que acostumbrar, porque si no vais a suspender y vais a repetir. Así os lo dejo. Eh, ¿qué, más podeo, ¿Qué más puedo decirles? Eh... El tema de los exámenes en primero, la ESO y segundo son bastante simples, son bastante sencillos. Pero en tercero y cuarto de la ESO los exámenes son un poco más jodidos. Aunque es verdad que en segundo la ESO física y química es bastante más complicado que el de tercero. O sea, a mí me costó más el de segundo la ESO. No sé si es por el profesor, la verdad, pero me costó más el de segundo la ESO, la verdad. ¿Qué más puedo decirles? La verdad es que no tengo ni idea. Pero si estáis saliendo de la ESO como yo, que va está en cuarto la ESO, ¿no? Y vaya bachillerato, aquí cambia todo, todo, todo, todo, todo va a cambiar. No es como la ESO, que cambia un poco al, al primaria, no, no, no. Aquí va a cambiar todo en bachillerato. Tenemos bachillerato de artes. Para gente artista de que quiera ser cámara, o sea, fotógrafo como yo, pero que yo no voy a coger arte porque no se estudia aquí. Eh, todo lo que sea cuestiones de plástica, de audiovisuales, de cine, todo hay Artes, bachillerato de artes. Tiene salidas, no lo sé. Preguntárselo a otra persona porque yo no tengo mucha idea, la verdad. Bachillerato... Pero seguro que tiene, vale. Seguro que tiene salida. Bachillerato de sociales... Eh, es al que seguramente iré. Que tiene geografía, tiene historia, lengua, inglés como todos los todo. Bachiller, eh, también tiene filosofía, que no sé ni lo que es todavía. Luego está... Eh, bueno, bueno, se me ha olvidado decirles El de sociales, la verdad, no sé qué ramas tiene de salida Sinceramente, no tengo ni idea Humanidad eh, se da latín, griego, todo lo que tenga que ver con la historia, letras, todo eso, ¿vale? Y ciencias, como ya os dije, es para tener, para salir con cosas de medicina, eh, médico y todo ese tema Que os vais a dar cuenta que es muy complicado el bachillerato de ciencias Porque tiene física y química, tiene biología probablemente y tiene eh, asignaturas muy complicadas, pero eh, que tiene salidas bastante eh, buenas, ¿no? Te preparan para una salida bastante buena. Eh, a ver, mi recomendación de bachillerato no lo sé. No sé cuál elegir porque todavía me queda bastante año de curso para pensármelo, pero... Eh, eso, que si sois de primaria vais a pasar a la ESO, no tengáis miedo. Y no es como las películas que veis que le estaban sin... Que en el instituto se hace más bullying Cosas de esas A ver, no sé cómo es en vuestra ciudad, ¿vale? Pero, tampoco se cree en eso? Vale, son películas Es verdad que existe, es verdad que existe Ya ha habido casos en mi centro Incluso creo yo los he visto, pero eh, Todo se arregla, chicos, todo se arregla Pero no se asusten en esos casos Siempre se llega bien Siempre vais a poder con todo Y fijaos, siempre en lo que os gusta de verdad, ¿vale? Eh... Perseguid vuestros sueños, chicos. Si quieres ser fotógrafo, no le hagáis caso a la gente de no tienes salida, eh, no estudies eso, que no te van a pagar, no sé qué. Tú estudias lo que te gusta y punto. Hazle callar la boca a la gente que diga eso. Yo quiero estudiar fotografía, yo quiero estudiar edición de vídeo. Y en este caso, la gente me está diciendo todo el rato que deja de estudiar eso, que no voy a tener salida, que no voy a cobrar una mierda. A mí me importa una mierda lo que me digan los demás. Yo voy a seguir estudiando lo que me gusta porque sé que se me da bien. Y sé que voy a tener un buen futuro en ello Ahora Lo tendré, no lo sé Pero es que si me lo ocurro estoy seguro de que voy a llegar Eso mismo tenéis que hacer vosotros, ¿vale? Gente de primaria, por favor eh, No lleguen al instituto pensando que es primaria todavía Y se pongan en los baños, en los pasillos a correr Como unos retrasados mentales Que estáis ya en, prima en la ESO Sois personas un poco conscientes de lo que estáis haciendo Así que no se pongan a romper cosas de clase Porque lo vais a pagar muy caro vais, eh, Los recreos no son los mismos eh, La gente cambia bastante En la ESO, ¿vale? Os vais a dar cuenta que en el colegio la gente va a cambiar demasiado Se hace como más matada Más eh, paranoica La gente, a ver, sé que Van a cambiar básicamente La mentalidad de todos ustedes Seguramente, si no la cambiáis De todas formas eh, Os lo recomiendo que la cambiéis Pero no a mal, sino a a la bien, ¿no? Cambiar la mente a bien, a ser un poco más maduros, a ser un poco más conscientes de lo que estáis haciendo y que los estudios ya no son lo mismos. Eh, os vais a tener que centrar en los estudios un poco más y cuando llega bachillerato ya ni os cuento. La vida de ustedes va a ser solo estudios. Sé que la educación en España es una puta mierda. No sé, no se dan ni primeros auxilios, no se dan ni cómo se paga una factura, no se da comida, no se da nada, nada de eso se da aquí en España. Lamentablemente esto es así, pero es que ¿Qué más os puedo decir? Bueno, chicos, esa ha sido mi experiencia en la ESO Cualquier cosa decídmelo por los comentarios Espero que les guste el vídeo Sé que dura bastante Pero, eh, de verdad, he tenido muchas ganas de subir este tipo de vídeos Así que, ¿qué más poder contar, chicos? De verdad, os quiero mucho Suscríbanse a mi canal, por favor Que De verdad, quiero llegar a los 5.000 suscriptores Y estoy segurísimo de que me ha faltado algo, ¿vale? De alguna asignatura que me he dejado atrás Es que ahora mismo no recuerdo, pero bueno Espero que les haya gustado, seguramente vuestro, sea, eh, vuestro centro sea un poco diferente al mío, pero es que solamente quería subir este vídeo para que seáis conscientes de lo que vais a llegar a ser, ¿vale? Así que espero que les haya gustado, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo, adiós. And I can see my own silhouette. I'm getting stronger, step by step.